Esencia, Misty, yeah. <risa> oh. Tenemos el que adoráis, ay Rompiendo la rutina con Cripsy a mi lado. lo ponemos de rodillas, tenemos disciplina una esencia de por vida, empezamos desde cero Siempre hablamos al tema que ha todo el mundo impresionado bueno, no me importa si criticáis, siempre pisamos suerte, hacemos arte, ni que que más se Un mundo donde todo el mundo quiere destacarlo los que no sean es que la vamos a destruir su plan Tener una oportunidad, pero no hace nada para avanzar Dime 60 si centavos lo puedo lograr Cristina y compañeras pone una neta que estudian a cualquier admiral Que no solo merece criticar, que lucha constantemente. cosas el En siempre rompiendo la toda la que le Siempre se demora pegando fuertemente. El mundo se desmorona la gente mis Canciones creadas con sentimiento indolora Sentimiento fuerte, tenemos el flow de demente Mi me esencia, un pensamiento diferente Pensando fuertemente Misty Misty, parece que es falde con un flow muy ágil Mi esencia, un pensamiento diferente Máximo potencial Sé que seremos capaz, tú decides si lo quieres lograr Me asencia un pensamiento diferente nunca quiere ver como pierde No perdo esa idea que eso pierde mi piel Debes de luchar, luchar Alcanzar el máximo potencial Sé que seremos capaz, tú decides si lo quieres lograr Segunda ronda la bomba Se entran a una amistad que no le destroza gente, la plana, No hay ventaja proyectos en la hora Pasa que lo todo brillante Van a tocar, Pensando, planeando cada o Ensayando, combinando Nadie te aquejará el show. El mundo es puro shock Cada canción le ponemos de más a la pasión no. Mi asencia un pensamiento diferente El mundo quiere ver cómo pierde No puede usted hay que subir de nivel De de luchar, luchar, alcanzar el máximo potencial De que seremos capaces de decir si lo quieres lograr Mi asencia un pensamiento diferente El mundo quiere ver cómo pierde No puede acceder, hay que subir de nivel no, Alcanza el máximo potencial sé de que, que seremos de capaces de de Decir si lo quieren, Mira el ambiente, tiene la fluidez que todo mundo quiere el sorprende los niveles, rompemos dale, yo, los <tos> mente, no <tos> dejate, no, la ley Y ve lo mente, me cada de Tiene la corral, impresiona tu mente, se detona Mira como los tallos, nunca te fallo Soy como el mago, seguimos luchando Seguimos arriba rapiendo la música, disciplinas Somos profesionistas, nada más se canta con emoción Tenemos el control, algo veloz Con te la temática El tema de mi me frena Repartiendo todo lo que tengo yo tengo la explicación, la música es mi razón Mi verdadera pasión Me siento un pensamiento diferente No me ver como Sé que seremos capaces de decirse en la mirada Disma esencia, Misty Bien